¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén muy descansados después de el, el fin de semana largo que nos aventamos bueno, aquí en México. Y bueno, hoy les traigo un caso súper interesante y estoy muy eh, contenta con... El... Bueno, sí no pues, eh, no con la noticia, sino con lo que hace mucho que no había como noticias de esta índole... Para yo platicarles, pero eh, recientemente se dio a conocer, como, como que se está empezando a ser viral Esta noticia alrededor de todo el mundo eh, De hecho, yo me enteré esta noticia en inglés cuando realmente pasó en Colombia O sea, pues hablamos español y yo no lo supe por español, lo supe por gente de Estados Unidos Entonces les digo, le está dando ya la vuelta al mundo porque es un caso eh, muy interesante eh, pero bueno, entonces en un momentito más les voy a contar todo Así que eh, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que cada que yo suba video YouTube te notifique para que puedas venir eh, a ver los videos Y seas parte de nuestra familia fantasmita que somos todos nosotros Y como ya les he dicho, no se los digo muy seguido y voy a empezar a hacerlo Les agradezco muchísimo que ustedes sean así como ustedes son No saben cuántas personas siempre me dicen la bonita comunidad que somos Que son súper lindos, ustedes súper amables Y eso se dan cuenta cuando hago colaboración colaboraciones con otros creadores o con marcas, ustedes siempre son súper lindos y yo se los agradezco muchísimo, pero eh, bueno, entonces vamos a comenzar aquí les dejo rápidamente mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter son las únicas que utilizo estas cuentas, eh, si ven otras parecidas a mí yo no tengo cuentas secundarias, ¿okay? este ¿ok? nada más las que están apareciendo aquí y pues bueno, entonces, eh, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? porque les digo, es una historia... Es real, pues, o sea, esto sí pasó, no es una historia, es un hecho. Así que, bueno, adelante con este videito Bueno, fantasmitas, esto se dio a principios de marzo, bueno, como a mediados, más o menos como el día eh, entre 7 y 9 de marzo, o sea, es reciente, en una escuela de, este, de secundaria allá en Colombia. Precisamente la escuela se llama eh, Galeras, el Instituto Educacional Galeras en Colombia galeras en colombia ok ahí pasó algo muy raro y es que fueron internadas al hospital 28 niñas al mismo tiempo pero ¿por qué? bueno resulta ser que ese día estas 28 niñas quisieron jugar a la ouija ok ahí en la escuela entonces pues ellas jugaron realmente ahorita no se sabe si o sea, si les dijo algo la ouija así como muy impactante o, o algo así. O sea, simplemente el hecho es que jugaron a la ouija y después de esto, eh, pues las 28 niñas fueron ingresadas al hospital. ¿Pero por qué? Se me hace muy curioso cómo a veces eh, los grupos así como que juegan a la ouija siempre hay como uno que le afecta un poco más. O a lo mejor uno o dos de que sí resintieron más como algunos efectos que se sintieron raros, que se sintieron mal. O que actuaron raro, ¿no? Pero en este caso son las 28 niñas que jugaron, las que fueron al hospital, porque se desmayaron. O sea, de una, todas se desmayaron las 28. Y es ahí cuando les empieza a llamar la atención. No hubo nada diferente que hayan hecho. O sea, porque luego pasa, ¿no? Bien decimos acá nosotros en, en México de que cuando hacemos los saludos a la bandera, ¿no? De que cantamos el himno nacional y demás. Si tú no desayunas y te da el sol, te desmayas. Pero aquí no había pasado nada de eso. Les digo, no había tenido ninguna actividad diferente a la escuela, que a lo mejor haya provocado esto, este, las niñas ya habían desayunado, o sea, nada, nada que ver y las 28 niñas se desmayaron. Incluso eh, hubo muchas con ataques de ansiedad y con diferentes síntomas diferentes, pero les digo, las 28 fue necesaria eh, la intervención del de, de hospital. Entonces... Pues, les digo, ya que estuvieron preguntando, se dieron cuenta de que, ok, jugaron a la ouija. Desconozco, porque no lo dicen en las noticias, si, les digo, hubo algo así que les haya dicho, que les haya pasado, que hayan sentido, por, por lo cual las 28 se hayan eh, desmayado. Simplemente eso dicen, se desmayaron algunas con eh, episodios de ansiedad y otros síntomas. El director fue el que pues, se preocupó por esta situación de que, pues sí, ¿qué onda? So, 28 estudiantes desmayadas y los 28 al hospital. Entonces, obviamente, aquí hay siempre como que de dos sopas, decimos acá, ¿no? O sea, dos versiones. Una puede ser de que, ok, sí, las 28 niñas estaban jugando a la ouija, pero a lo mejor no desayunaron, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, no les mandaron dinero para que comieran... Eh, o simplemente fue como que una cadenita ¿no? de que una vio que le estaba dando ansiedad entonces le empieza a dar ansiedad y así se, se va siguiendo como la cadenita y que esto fue lo que realmente sucedió ¿no? porque les digo les ingresan al hospital y todos les, le empiezan a dar el mismo tratamiento la misma como evaluación y demás les hablaron a sus papás para determinar qué se, va, qué se iba a hacer o sea qué decisión tomar con toda esta eh, situación y eh, cabe aquí resaltar que solamente dos de las 28 estudiantes sufrían otro tipo de condiciones médicas O sea, de salud, ¿verdad? Eh, las demás, pues todo Muy normal, entonces Pues sí, no hubo nada que se los disparara Pues más que el hecho de que jugaron a la ouija Entonces les digo eh, Por un lado la gente dice, no, es que Tienen que investigar qué hacen sus hijos en la escuela Estas ya eran, les digo, chicas de secundaria eh, Pues sí, tienen que ver Que sí están comiendo que... Y yo lo entiendo, se lo juro que sí Pero eh, por el otro lado, allá en Estados Unidos, les digo, esta noticia ya recorre el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos, les digo que tienen como pues sí, personas dedicadas a todo, ¿no? Y precisamente hay un policía que es exorcista. O sea, es oficial de policía, exorcista. Trabaja con la policía desde hace 19 años ayudándoles a resolver este tipo de casos. O sea, cuando no se le puede dar una explicación lógica o física o lo que ustedes quieran, es entra este hombre como para dar otra explicación. Y este oficial, junto con su esposa, tienen, les digo, casi 20 años dedicándose a que cuando hay este tipo de problemas, pues la policía le avisa y él con su esposa va casa por casa que tengan este tipo de problemas para ayudarles como a sacar los malos espíritus que hay en su casa en caso de que efectivamente sea un espíritu y no lo demás, Pero les digo, como es un oficial de policía, obviamente espera el reporte oficial, ya que este, le hayan dicho, a ver, no, pues ya checamos que no sea esto, que no sea una persona, que esto, que el otro. No hay nada, a ver, ahora sí tú entra para ver qué es lo que está pasando. Entonces, eh, le llegó la noticia y él dijo que realmente es que no es una coincidencia de que las 28 niñas se desmayaran y que las 28 niñas eh, les pasara lo mismo después de todas haber jugado la Ouija que realmente es que abrieron una puerta muy potente porque eran demasiadas pues para el mal porque, les repito y justamente esto les estaba diciendo por, por historias de Instagram, a pesar de que ustedes vean de que yo subo muchos videos como que de la ouija y haciendo humor con que juego a la ouija, yo nunca he jugado a la ouija, ustedes saben y si no, las personas que están desde al principio que yo abrí mi canal, todo lo que ocurre en mi casa, todas mis experiencias personales que fue con lo que yo empecé mi canal a contarles lo que a mí me pasaba, todo ha sido a raíz de que mi mamá jugaba la ouija y de ahí como que se fueron pasando un montón de cosas y hasta el día de hoy nos siguen pasando cosas gracias a eso entonces yo por eso dije yo no voy a jugar a la ouija porque sí si de por sí yo no jugué y estoy pagando como que las consecuencias de que mi mamá jugara pues no voy a jugar yo verdad o sea ya es suficiente entonces eh, les digo este policía dice eh, que pues sí que abrieron una puerta muy grande muy potente porque eran demasiadas energías o sea, las 28 niñas jugando al mismo tiempo. Y también dice que esto de ansiedad, de que se desmayaran y demás, eh, pueden ser síntomas de que también hubo... Pues sí, de que estas energías les pegaron mucho. Ya lo hemos hablado en otras situaciones. Cuando hay una fuerza eh, como pues sí de espíritu, un ente muy fuerte, tú te puedes sentir enfermo, puedes tener temperatura... Te puedes sentir muy cansado y es porque esa energía está ahí como encima de ti. Entonces esto es como a raíz de que estuvieron jugando a la Ouija. Y también dijo que esto de que, pues sí, los chicos, los, eh, secundarias, prepas o en primarias, pues abran puertas hacia lo espiritual, o sea, bueno, hacia el mal, vamos a ponerlo así es muy seguido, o sea, no es algo nuevo. Y que este tipo de situaciones, así de que grupos grandes de estudiantes se desmayen o les pasan algún tipo de cosas de este estilo, después de jugar la Ouija hay mínimo reportados 5 en los últimos años, pero que él está seguro de que además simplemente no se hicieron reportes de esto. Y aquí les voy a dar eh, un ejemplo. Hubo uno de que estaban jugando también en una escuela y eh, aquí nada más fue una, una chica que se paró, empezó a hablar en un lenguaje extraño y como su hermano estaba ahí jugando también, le empezó a pegar con un, pues sí, como con un palo, pero súper fuerte. En otro incidente que fue el año pasado, un grupo de adolescentes colapsó en la escuela y sufrió... Eh, Vómito súper violento, dolor abdominal y espamos musculares después de jugar la Ouija y que si sí funcionara, o sea, si sí hicieron contacto con algo. Y dice también este policía que los niños o adolescentes es uno de los objetivos fáciles como para este tipo de energías malignas porque pues... Pues sí, o sea, no, no ponen tanta resistencia como a lo mejor una persona adulta ya con convicciones o lo que ustedes quieran eh, que le pueda dar más batalla. Entonces, si es un niño o es un adolescente, pues como que entra fácil a ti y te afecta de esta, de esta manera. Y también dijo este policía slash eh, de monólogo que en todos los casos se ha descartado que haya habido infección del estómago o agua no limpia o cosas así, ¿saben? O sea, no hay ninguna explicación racional que no sea que alguna puerta del mal se abrió y que por eso les pasó esto a todas las niñas. Porque curiosamente, y esto sí, o sea, pues sí también yo lo pensé, porque esto pasó justo después de que jugaron a la Ouija? ¿Por qué no antes? ¿Por qué un día antes o un día después? No, justamente después de que jugaron a la Ouija. Y las 28 al mismo tiempo, pues a mí también se me hace muchísima coincidencia. Si hubiera habido alguna de que, bueno, la comida tenía algo que estaba echado a perder y les hizo daño a varios de la escuela, ¿no? Pero ¿por qué nada más a las que jugaron Ouija? ¿Por qué no a todos los demás? Y bueno, pues también dice muchas cosas, como por ejemplo, cómo es que nadie se dio cuenta que traían una tabla Ouija en la escuela eh, que, o sea, qué hacen los niños invocando espíritus a esas edades y demás Entonces pues me gustaría que me dijeran en los comentarios Ustedes qué opinan sobre esta noticia, sobre lo que pasó Ustedes si son de Colombia ya habían escuchado sobre esto O hay otra versión que a lo mejor no están dando pues así como que las noticias Que es de donde yo puedo sacar pues más información un poco más certera que a lo mejor de otros lados Pues díganmelo todo en los comentarios Pero digo a mí sí me, sí me llamó mucho la atención esto Así que, pues, estoy leyendo sus comentarios. Y, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Los quiero mucho. Espero que les haya gustado mucho también. Y, pues, que me digan ustedes qué opinan. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente y los quiero muchísimo.